En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre Y de Cristo Que también a nosotros nos envía a anunciar el Evangelio Esté con ustedes Aleluya, aleluya Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo Anuncien el Evangelio a toda la creación El que cree se bautice, se salvará El que no crea, se condenará y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar las serpientes con sus manos y se beben un veneno mortal. No les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a de la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Al celebrar este día San Marcos, quisiéramos asumir también la tarea del evangelista, que Jesús comparte con todos y cada uno de los bautizados, ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio, no quedarnos encerrados en nuestra comodidad, en nuestras parroquias y comunidades, en nuestras más diversas zonas de confort, ir al mundo entero, y anunciar a la, a la creación que Cristo está vivo. El Espíritu de Dios nos va a acompañar para que podamos confirmar esta predicación con signos elocuentes, como los milagros que obraron los primeros discípulos. Animados por el testimonio del evangelista, animados a lo largo de la historia de salvación, por tantos testigos que han comprometido la vida entera en tan desafiante misión,